¿la no entrada de hidroituango hizo que aumentara la tarifa de energía? la respuesta corta es sí hidroituango es una central hidroeléctrica la energía hidroeléctrica es más barata que la térmica en general debió haber entrado la primera etapa de hidroituango que corresponde a 1200 megavatios entonces al no entrar esos 1200 megavatios pasan a ser atendidos por otras centrales más caras